Nuevos detalles sobre la PlayStation 5, ¿saldrá The Last of 2 para esta consola? Además, afirman que el próximo Xbox será más poderoso que PlayStation 5. Esto y mucho más en una nueva edición de Kumi News, así que quédate conmigo para descubrirlo, estoy segura que te encantará. En una entrevista al arquitecto de PlayStation 4 y futura PlayStation 5, Mark Cerny, revela varios detalles sobre la consola. Cabe destacar que aunque no se ha revelado el nombre oficial para esta consola, en este video se referirá como PlayStation 5. Entre lo más destacado además de sus características y especificaciones es el hecho de que será retrocompatible con PlayStation 4 y lastimosamente este año no verá la luz este proyecto de Sony, aunque algunos analistas apuntan que su lanzamiento será para el 2020. Varios estudios han estado trabajando en esta, por lo que Sony ha adelantado la distribución de kits de desarrollo para que dichos estudios puedan explorar todas las posibilidades que ofrece la consola. La PlayStation 5 ofrecerá una mayor fidelidad gráfica, añadirá nuevos efectos visuales y fluirá con más rapidez que su antecesora. Para lograr a cabo esto, la consola utilizará una CPU AMD Ryzen de tercera generación con 8 núcleos de arquitectura Zen 2 de 7 nanómetros. La GPU pertenece a la familia Radeon Navi y soportará técnicas de ray tracing, la cual está centrada en dar soporte a los aspectos relacionados con la mejora de iluminación, otorgando una simulación realista de iluminación. Además, esta tecnología también será utilizada para optimizar el sonido, el cual incluye una de audio 3D personalizado con la finalidad de buscar un sonido más inmersivo, ofreciendo al jugador sonidos de todas las direcciones, sin necesidad de altavoces especiales. Además, Sony menciona que la PlayStation 5 será compatible con resoluciones 8K. El disco duro de la PlayStation 5 será SSD, el cual representa menores tiempos de carga entre los inicios del juego y la espera de viajes rápidos, reduciendo los tiempos drásticamente. se mencionó un ejemplo con Spider-Man de Insomniac Games, comparando el tiempo de viaje de 15 segundos de la PlayStation 4 Pro a 0.8 segundos de la PlayStation 5. Además, gracias al SSD, los mundos abiertos se renderizan más rápido. En el caso de Spider-Man, el personaje avanza a una velocidad determinada, que está ajustada a la lectura del mapa. En la nueva consola, la cámara puede avanzar mucho más rápido por la velocidad de lectura. Aunque no se ha dado detalles técnicos, se ha confirmado que su ancho de banda será mayor que cualquiera disponible actualmente en PC. Con respecto a los juegos actuales y por venir de PlayStation 4, se confirma que será compatible con todos los juegos ya sean digitales o físicos. Además, debo mencionar que el PlayStation VR también será compatible para esta consola. Por último, el entrevistador de Sony, Peter Rubin, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer su interés sobre el rango de precios de la consola, a lo que Cerdy contesta que el precio será atractivo para los jugadores teniendo en cuenta sus especificaciones. Preguntado si esto significa que será un precio algo más alto de lo habitual, pero justificado por su tecnología, Cerdy responde que eso es todo lo que tiene que decir hasta el momento. De momento no existe información oficial sobre los títulos que serán desarrollados para la consola PlayStation 5, pero cabe resaltar que durante años han existido personas los cuales filtran información sobre el mundo gaming. Varias de estas ocasiones resultaron ser ciertas y muy precisas. Tal es el caso de la filtración sobre los detalles técnicos de la PlayStation 5, el cual fueron conocidos el pasado diciembre por un denominador desarrollador como todo rumor al principio no se le dio veracidad pero al pasar el tiempo cada vez el rumor se convertía en realidad la misma fuente ha revelado los posibles títulos que serán lanzados para la consola de playstation 5 entre los principales y el cual apunta que será estrenado con la consola es Gran Turismo 7 de Polyphony Digital La entrega más completa de la saga hasta la fecha Que será compatible con la gran mayoría de características técnicas y novedosas Que estrenará el hardware de la consola Y que además contará con soporte para la realidad virtual de Playstation VR Sería la primera vez que un juego de la saga Gran Turismo se estrena como título de lanzamiento y según parece, lleva tiempo en desarrollo. En cuanto a modelos de negocio, Sony apostaría con la remasterización de PlayerUnknown's Battleground, el Battle Royale Double Core y Blue Hole con una mejora gráfica y resolución nativa en 4K. Además, el rumor apunta que será Free to Play para usuarios de Playstation Plus. Los juegos lazo Boss Parte 2 y Ghost of Tsushima, dos de los títulos más esperados de PlayStation 4, llegará a PlayStation 5 remasterizados, aprovechando toda la capacidad que esta nueva consola puede ofrecer. Por último, este supuesto desarrollador reveló que grandes editoras sacarán varios títulos de gran importancia o AAA en los primeros meses y en el lanzamiento, así como se potenciará la realidad virtual. El periodista Ainsley Bowden recientemente compartió en su cuenta de Twitter que la nueva Xbox llamada con el nombre clave Xbox Anaconda estará por delante de la playstation 5. Para sostener esta afirmación, Bowden cita múltiples fuentes con información privilegiada. Los detalles de hardware de la playstation 5 hasta ahora eran exactamente lo que esperábamos, incluso más allá de lo que muchos esperaban. Varias fuentes han confirmado que la verdadera Xbox Anaconda será más avanzada de lo que se rumorea, comentó Bowden. Eso repetiría de cierta forma lo que ocurría en la actual generación, cuando se lanzó al mercado el Xbox One X, que hasta el momento sigue siendo la consola más poderosa. Debemos considerar que posiblemente se revela más información sobre Xbox Anaconda en el próximo E3 del 2019. Espero que te haya gustado esta edición de Kumi Hobbies. Si es así, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete a mi canal. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en una próxima edición. Bye, besos.